بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديان إلى الحق Oh Dios Señor, acrecienta la porción que me corresponde a las bendiciones de este día. Facilita mi camino hacia todo bueno que hay en Él. Y no me pries en este día de aceptar sus bendiciones. Oh, guía la verdad. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. En la súplica del decimonoveno día del mes de Ramadán se encuentran los siguientes puntos. 1. Bendiciones del mes de Ramadán. En las narraciones islámicas se han mencionado muchas bendiciones correspondientes al mes de Ramadán. Entre ellas, Ramadán es uno de los nombres de Dios. Si el valor... De este mes fuera conocido por la gente, todos desearían que todo el año fuera Ramadán. Es el mes de la revelación de los libros celestiales. Es el mes en el que se queman los pecados. Es el mes del cierre de las puertas del infierno y la apertura de las puertas del paraíso. Se ha narrado un hadith del Imam Sadiq la pasada con él. El sueño del ayunante es adoración, su silencio es considerado glorificación a Dios, su práctica es aceptada y su súplica es respondida. 2. ¿Cuáles son los criterios para la aceptación de las obras? La condición para la aceptación de los actos ante Dios es la fe. La otra condición es la intención sincera del creyente. Si alguien realiza un acto de adoración o un acto de caridad para gustar a la gente o otros propósitos fuera de la complacencia de Dios, este acto no será aceptado. Por otro lado, cuando el hombre realiza actos de adoración, debe hacerlo solamente para obtener la complacencia de Dios, no por otros propósitos. Así, inshallah, su acto será aceptado. Aceptado. Muchas gracias por escucharme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.